Te saludo desde Crescante y hoy estaremos platicando. Te voy a comentar que el primer libro que estoy leyendo este año se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo de Mark Manson. Ese es mi primer. Me llamó la atención desde hace un buen tiempo. Me lo habían recomendado y lo he estado empezando a leer. Y uno de los temas que me ha estado llamando la atención a la mitad del libro es un, es un concepto que me, que me gustó mucho. La cebolla de la autoconciencia. Y dice... Eh, el autor, que la conciencia de uno mismo es como una cebolla, posee múltiples capas y mientras más la peles, pues más probabilidades que comiences a llorar en momentos inapropiados. No, es que cada vez que la peles, pues vas más adentro en eh, tu autoconocimiento o en esta parte de la autoconciencia. Y la primera capa de la cebolla eh, habla de que es una simple comprensión de las propias emociones. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Pues, por ejemplo, en este momento me siento feliz. Esto me da alegría. Eso quiere decir que estoy en el nivel de que ya reconozco mis emociones. Esto eh, suena sencillo de, de reconocer, pero la verdad es que no es tan fácil. y habemos muchas personas que... Eh, este nivel, que es el más básico, eh, no lo sabemos manejar. ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Estás con tu pareja y te pregunta ¿te sucede algo? No, la verdad es que estoy muy bien. De verdad, no, no te sucede nada. Cuéntame, por favor. Estoy bien, en serio, estoy bien. Seguro es que pareces molesto. En serio, todo va bien. Y una hora después, una situación en la casa y explotas. Y es que ya, entonces, si dices que estás enojado, encabritado, etcétera, y cuando hace media hora estabas diciendo que no. Entonces, realmente, eh, darte cuenta que eh, pues, tenemos puntos ciegos emocionales y es importante empezar a reconocer en nosotros las emociones básicas para estar en este primer nivel de nuestra capa de autoconciencia o la primera capa de la cebolla. Esto implica práctica definitivamente la segunda capa de la autoconciencia es la, la habilidad de preguntar por qué nos sentimos ciertas emociones es decir para qué me está molestando lo que me está molestando para qué me eh, estoy triste por esta situación sí eh, ¿Por qué me siento fracasado ante el hecho de no haber cumplido con algo? Eh, ¿Por qué te sientes o oh, para qué te sientes en tu zona de confort? ¿Para qué te sientes de alguna manera infeliz? Es decir, ya hay un cuestionamiento acerca de el... ¿Qué me está reflejando la emoción que estoy sintiendo en este momento? Ya pasaste de únicamente reconocer las emociones a el preguntarte el, ¿Qué te está reflejando esa emoción en ti? Y ese es mi segundo nivel de autoconciencia. Y pasamos al tercer nivel de autoconciencia, que es aún más profundo y está llena de nuestros valores personales. Y es cuando te preguntas, ¿por qué considero que esto es un éxito o un fracaso? ¿Cómo estoy eligiendo evaluarme a mí mismo? ¿Bajo qué estándar me juzgo y juzgo a los demás? Este nivel, que es el más profundo, requiere un nivel de cuestionamiento y esfuerzo que no es sencillo de alcanzar. Nuestros valores determinan la naturaleza de nuestros problemas. Y la naturaleza de nuestros problemas determina la calidad de nuestras vidas. Entonces realmente ya en esta parte alcanzar el conocimiento de nuestros valores y ver que pueden existir valores que no ayudan al desarrollo y hay otros que sí, pues nos permite estar en este tercer nivel de nuestra cebolla de la autoconciencia. Platícame. ¿Tú en qué nivel consideras que te encuentras de nuestro, uh, de nuestra autoconciencia de acuerdo al autor de este libro? Si te gusta el video, nos vemos en la próxima y no dudes en darle like, ponle una manita de like, por favor, y comparte el contenido. Nos vemos pronto.